Vamos a empezar este, el capítulo 5, que bueno, de cómo estructuramos Jaime y yo el temario, es el penúltimo capítulo. Y bueno, este capítulo trata de series, ¿no? Y bueno, igual, pensándolo bien, más bien debería llamar series de potencia. Y aquí vamos a hacer uso... Perfecto, ya estoy empezando a grabar Entonces, en este capítulo, como les decía, vamos a ver eh, series Sobre todo vamos a ver eh, resultados de series de potencia Pero pues aplicados a las funciones este, complejas ¿sí? En este caso, eh, como les decía eh, se vio que las funciones este, complejas son funciones analíticas gracias a, a la fórmula integral de Cauchy y vamos a analizar más puntualmente eh, eh, qué pasa con esto, ¿no? Esto nos dice bastante sobre las funciones holomorfas, el hecho de que tengan un, una serie de potencias. De alguna manera, de alguna manera, nos están diciendo que se comportan bastante polinomiales. No exactamente que sean polinomiales, pero sí que se comportan este, polinomiales, ¿no? De hecho, hay ahí, este, nada más como dato curioso, tómenlo como dato curioso. Hay un texto, bueno, hay un artículo del 57 que se llama, bueno, de cariño le dicen Gaga, ¿no? Gaga, como Lady Gaga, ¿no? ¿Por qué se llama Gaga? Porque es geometría es de algebraica, geometría analítica. Eh, bueno. eh, en este artículo, el autor, que es Jean-Pierre Ser, eh, uno de los más grandes matemáticos que hemos tenido, desde el siglo bueno, sigue vivo. Eh, un gran matemático demuestra que si hacemos este, prácticamente estas esta series de potencias y nos vamos al contexto proyectivo, pues, todo es polinomial, ¿no? O sea que si vamos al contexto proyectivo complejo, da lo mismo eh, tomarnos la cuestión eh, holomorfa que la cuestión polinomial, coincide. Entonces es un resultado bastante fuerte, bastante interesante... Pero pues nada más se los estoy contando entre comillas, ¿no? Muy interpretativamente, ¿no? Pero pues, eso es parte de lo que nos gusta de las series de potencias, ¿no? que Las funciones que son analíticas, que tienen serie de potencias, se comportan bastante polinomiales y las funciones polinomiales las entendemos bastante bien o bastante más que otras funciones, ¿no? Porque, pues, también dentro de las funciones polinomiales hay varios este, problemas abiertos, ¿no? Entonces, nada más para... Bueno, el primer tecnicismo que quiero recordar es el de convergencia de eh, sucesiones de funciones, ¿no? O sea, piénsenlo de alguna manera pues una serie de potencias pues aparte de un polinomio infinito cuando solo lo queremos ver como polinomio no como función polinomial ¿no? pues cuando ya lo queremos ver como más bien, cuando ya lo queremos ver como función polinomial pues realmente es una sucesión de funciones realmente es un, más un, este, mejor dicho es una serie de funciones no entonces realmente lo que necesitamos más que el contexto de serie es el contexto bueno, antes del contexto de serie, es el contexto de, de sucesión entonces, cuando decimos que una sucesión converge, ¿no? Digo, esto ya se vio pero estoy reescribiendo nada más el concepto principal de convergencia, que es que si yo me tomo, bueno, un dominio, no necesariamente tiene que ser abierto, pero para nuestro caso siempre va a ser abierto, y una sucesión de funciones, vamos a decir que converge uniformemente si sí, para todo Epsilon existe un N mayúscula natural, que para toda N minúscula mayor que N mayúscula, y para todo elemento en el dominio, la distancia de Fn de Z a F de Z es menor que épsilon. Si se dan cuenta lo que quiere decir esto, es que todo este, ¿cómo se dice? La función en su conjunto, en todo el dominio, está convergiendo al mismo ritmo a F. Existe otro concepto, que bueno, se, ya lo vieron, en ese cálculo, esto, eh, que es el de convergencia puntual. Es decir, fijamos un punto. Eh, nos tomamos la sucesión en el punto y vemos que converge a la otra a la función. Bueno, eh, eso se llama convergencia puntual. Convergencia uniforme implica convergencia puntual. Esto es considerando a las funciones eh, en su totalidad, no solo puntualmente. De hecho, pues, esto realmente es, te permite, con ciertas condiciones, mmm, hacer el espacio de funciones un espacio métrico. Y al ser un espacio métrico, pues, esta convergencia uniforme, pues, realmente no debería de llamarse uniforme, sino realmente, pues, es la convergencia usual, ¿no? y, eh, bueno, en esta sección yo voy a dar tres teoremas, ¿no? Muy curioso, porque les digo tres teoremas y realmente uno, este, le pongo lema, ¿no? Bueno, el primer teorema que vamos a ver es el criterio de, de Baestras, ¿no? Se llama criterio M de Baestras. Entonces, vamos a tomar un dominio, conjunto de los complejos, y una sucesión de reales positivos. ¿Qué, qué va a pasar? Bueno, una sucesión de reales positivos y una sucesión de funciones. De tal manera que la sucesión de funciones esté acotada por cada uno de los reales. Es decir, no es una cota para toda la sucesión es una sucesión de reales que cada elemento de la sucesión acota a cada elemento de la, de la sucesión de funciones. La sucesión real acota a cada elemento de la sucesión de funciones, ¿vale? bueno Y lo otro que le vamos a pedir es que la sucesión de los reales, ¿cómo se converge entonces, ¿esto qué va a significar? Que este, bueno, lo que vamos a concluir es que esto, la serie de funciones, converge uniformemente y absolutamente. Eh, nada más lo menciono, eh, acuérdense que cuando consideramos una serie... Su conver, la convergencia de la serie es plantearlo como una sucesión. Como que al plantearlo como una sucesión, lo planteamos como la sucesión de, de, eh, de sumas parciales, ¿no? Es decir, cuando estamos diciendo que esto converge uniformemente, la serie converge uniformemente, estamos diciendo que la sucesión de sumas parciales converge uniformemente. A eso es a lo que nos referimos, ¿no? Y la segunda parte, ¿qué significa que converge absolutamente? Eh, acuérdense, cálculo 2, que si nosotros tomamos eh, lo voy a decir nada más en el caso real. Bueno, eh, no nada más en el caso real. Eh, lo, voy a hacer el recordatorio del caso real. Una serie converge absolutamente si la serie de valores absolutos converge absolutamente. Ok. En el caso de que una serie de valores absolutos converge absolutamente nos permite tener ciertos teoremas como intercambiar el orden de las sumas, ¿no? Y bueno, en cálculo 2 te dan ejemplos de, ah, mira, esta serie no converge absolutamente, como no converge absolutamente, si no sumo en el mismo orden, pues eh, me da diferentes cosas, ¿no? Ahora, pues nada más interpretando en el sentido este complejo, que una serie compleja converja, absolutamente, quiere decir lo análogo, ¿no? Que la serie de las normas converge, ¿no? Entonces vamos a tener las dos, que convergen uniformemente y absolutamente, ¿no? Y bueno, vamos a hacer, como hay que demostrar dos cosas, vamos a hacerlo por partes, ¿no? Ahora, aquí pues vamos a to tomarnos la, la clásica estrategia, ¿no? Estamos diciendo converge, ¿no? O sea, esta serie converge, pero no sabemos a quién converge. Acuérdense que cuando no sabemos a quién converge algo, usamos que vamos a demostrar que es de Cauchy, ¿no? Entonces, con eso garantizamos que converge. Porque el espacio es completo, ¿no? Entonces, vamos a demostrar que es de Cauchy. Con eso vamos a saber que existe alguien, que es el límite. ¿Quién es ese alguien? No sabemos. Pero al menos tenemos una condición de existencia sin tener que proponer a quién converge, ¿no? Bueno, entonces, para demostrar que es de Cauchy, vamos a tomar una epsilon mayor a cero, y vamos a empezar usando que la serie converge, como la serie converge. Esta tiene que ser de Cauchy, pero ¿qué significa que sea de Cauchy la serie? Ah, bueno que la sucesión de sumas parciales sea de Cauchy. Bueno, pero si yo hago la diferencia de dos sumas parciales, entonces aquí en este caso voy a tomar N mayor a N, mayor a N mayúscula, pues me va a eliminar varios términos, ¿no? Cuando haga la diferencia de sumas parciales. En pocas palabras lo que quiere decir... Es esto, ¿no? Esta es la diferencia de dos términos de las sumas parciales. Que la suma desde K igual a N hasta M de M de K está acotado por épsilon. Para cualquier M y N, ¿no? Aquí sí estoy considerando el orden para que esta suma, el índice esté bien, ¿no? Y lo que les menciono es, nosotros queremos ver que este es de Cauchy. Nosotros sabemos que este es de Cauchy porque converge. Y vamos a ver que este es de Cauchy para, para demostrar que también converge, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, está muy sencillo. Tomamos la norma de, este, de esta suma parcial, ¿no? pero si se dan cuenta, por la desigualdad del triángulo, la norma de la suma es, la, es menor o igual que la suma de las normas. Pero ahora aquí, cada uno de estos términos está acotado por mk, ¿no? Bueno, aquí lo puse con n, la variable es muda entonces bueno, cada uno de los términos está acotado por mk. Entonces la suma de las normas Está cotada por la suma de las cotas. Pero si se dan cuenta, esta suma, me regreso a la hipótesis, a esta hipótesis que tengo, bueno, esto que concluí por la hipótesis, pero los MK son positivos. Entonces, el valor absoluto de una suma de positivos, pues, es la suma simplemente. Entonces, a esto le puedo quitar... Bueno, a este le puedo quitar el valor absoluto, bueno, la norma, y esto me permite deducir que esto está acotado por épsilon. Entonces, ¿qué demostramos? Que justo esta misma n me hace el chiste también para la serie de funciones, para esta serie. O sea, la n mayúscula que me sirve para demostrar la, eh, la convergencia, o sea que la serie de las mn es de Cauchy, también me sirve para demostrar que la serie de las funciones es de Cauchy. ¿Dudas hasta aquí? dudas, preguntas si se dan cuenta pues, la hipótesis es muy fuerte realmente la hipótesis hace todo ¿no? Bueno, qué bien. cualquier cosa este, me avisa, ¿no? Y la segunda parte, hay que ver que la serie de los valores, bueno, de las normas converge. Digo, esto es lo que les mencionaba, ¿no? Bueno, aquí está en Type. Ya saben, esos Types no siempre se pueden... Entonces, ahora queremos ver que lo que es de Cauchy es este eh, la serie de los valores absolutos. Pero en este caso, lo que vamos a tomar son las sumas parciales, la norma de la suma parcial de las normas de las funciones. Esto parece trabalenguas. Pero de nuevo, estos... Son positivos, entonces la norma de esto no es más que la suma de las normas. Pero justamente esto, por como ya vimos arriba, como vimos aquí, está acotado por épsilon. Entonces, realmente, o sea, honestamente, esta demostración es la demostración de los dos. Entonces, esto está demostrando que la serie de los normas también convergen, pero lo que les digo. Eso demuestra ambos, ¿no? O sea, en ese... No bueno, es que lo demuestre, hay que hacer un pequeño ajuste en el argumento, pero realmente esta cuenta de arriba es la que sirve para deducir la convergencia uniforme y la convergencia absoluta. Y esto es lo que se llama el criterio M de Baestras. nos va a ayudar a demostrar que una serie converge. Entonces va a ser como, entre comillas, este, nuestro caballito de batalla, ¿no? y Bueno, vamos a, a ver un ejemplo. Nuestro ejemplo va a ser, consideramos un radio eh, entre 0 y 1, ¿no? Y vamos a poner a R como la bola centrada en cero con radio R. Y vamos a considerarnos una sucesión de funciones. Esta sucesión de funciones la vamos a definir en a es decir, en las bolas. No estoy seguro de que tuve que haber renombrado este, las bolas, pero está bien. Y fn de z va a estar dado por z a la n entre n. ¿Okay? Si se dan cuenta, yo lo que voy a querer ver, pues usando el criterio, es que la serie converge uniformemente. no Entonces, la serie pues, va a ser la serie de z a la n entre n. Y si somos un poco observadores, esta serie, pues de primera instancia, se parece a la serie de la exponencial, con una gran diferencia. En la serie de la exponencial yo divido entre n factorial, aquí nada más vamos a estar dividiendo entre n, ¿no? Y si se dan cuenta la diferencia de, de dividir, dividir entre n y dividir entre n factorial, es que n factorial es muchísimo más grande que n. Entonces, pues, la convergencia de esta serie, pues, se ve un poquito complicada de primera instancia. La otra, pues, suena más que converge porque, pues bueno, las cosas se hacen muy chicas, muy rápidamente, ¿no? Pero bueno. Entonces vamos a calcular la norma de cada uno de los términos. La norma de Fn de Z, pues es la norma de Z a la n entre n. La norma del cociente es el cociente de las normas. Entonces, la norma de n no hay mayor problema, pues es n. Pero pues o, por otro lado, como Z está en el dominio, en la R, y el dominio es la bola de radio R, es decir, la norma de Z está acotada por R. Entonces Z a la N está acotada por R a la N. ¿no? Y pues lo que estamos viendo es justamente que esto nos, puede, nos ayuda a definir nuestras sucesiones de, de reales que acotan a, las, a la sucesión de funciones. Entonces, ¿quién va a ser nuestra MN? pues no va a ser más que rn entre n. Entonces, ya tenemos una sucesión de funciones, una sucesión de cotas. Ya vimos que, este, como, de hecho, como escogimos los mn, acotan a la sucesión de funciones, entonces lo único que nos falta ver es que la sucesión de cotas la serie de la sucesión de cotas converge. Si vemos que la serie de su las sucesiones de cotas converge, entonces la serie de la sucesión de funciones va a converger por el criterio M de maestras, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es esto: tomamos la serie y sustituimos los M MKs por su definición la definición de los mk es r a la k entre k, ¿no? Pero, si se dan cuenta, lo que podemos hacer es acotar cada uno de estos términos, rk entre k es menor o igual que rk simplemente. Entonces, al considerar que rk es este, mayor o igual que rk entre k, pues lo que vamos a ver es que esta converge, digo, todo esto es mayor o igual que cero, ¿no? entonces, si esta converge, esta tiene que converger. O sea, si esta converge, esta tiene que converger, pues nada más por el criterio de comparación de series reales, ¿no? Aquí, son puras, aquí ya estamos en puras series reales. Pero pues la de la derecha converge, porque esta es la serie geométrica, ¿no? Esta es la serie geométrica y ya sabemos que converge. Esta converge sí, solo si sí, el radio está entre 0 y 1. Aquí no es el radio, lo llamamos la razón, ¿no? La serie geométrica. Entonces, pues justo por hipótesis, pedimos que esto estuviera en entre 0 y 1. Entonces, la serie de las cotas converge y, por el criterio de Baez, Baez tras tenemos que esta función dada como la serie de ZK entre K, la serie de potencias de ZK entre K, converge uniformemente y absolutamente. Y bueno, aquí lo que mencionamos es que sí es muy necesario usar la condición de que R es menor que 1, porque esto nos permite demostrar que la sucesión de cotas converge, justamente usando que la serie geométrica converge, ¿no? Y aquí el problema es que si R fuera 1, pues, pues, ya no tenemos cómo acotar esto, y aquí nos quedaría la razón 1 a la K, pues nos queda 1. Nos queda la serie 1 entre K que es la armónica, que no converge pero el criterio de ba Baestras va en un sentido, el criterio M de Baestras va en un sentido. Entonces, como va en un sentido, pues no vamos a poder decir nada, ¿no? Bueno, al menos, bueno, no es que no podamos decir nada, es que el criterio de M de Baestras no nos dice nada si no cumplimos la hipótesis, ¿no? Entonces, bueno, así está el asunto, ¿no? Entonces, esta es una, una función curiosa que ya sabemos que converge, ¿no? Bueno. Continuemos, ¿no? Lo siguiente que vamos a ver también, y bueno, se llama el teorema de la convergencia analítica. Y aquí creo que el orden de la sección debe ir al revés, pero bueno, no hay mayor problema. Porque vamos a ver el criterio de Baestras, vamos a ver el teorema de la convergencia analítica, y al final vamos a ver el lema de Abel, ¿no? El teorema de la convergencia analítica, pues, ¿qué creen? Que también es de Baestas. Este, este hombre hizo mucha, mucha de la cuestión de variable compleja y sobre todo la hizo usando seis series de potencias. También el hombre hizo mucha, mucha de la cuestión de teoría de números, lo que llaman teoría de números analítica, que se basa también mucho en el uso de justamente de series de, de, de series de series de series sucesión. Bueno. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es que si nos tomamos un abierto de los complejos y una sucesión de funciones holomorfas en ese abierto Entonces, si la sucesión de funciones converge uniformemente para cualquier disco contenido en A, entonces, acuérdense que todas cada uno de, de los elementos de esta sucesión son holomorfas, entonces... El límite es una este, función holomorfa. Pero todavía pasa algo mejor. No solo el límite es una sucesión holomorfa, sino la derivada puntualmente se puede calcular como el límite de las derivadas. Y esto es en todo A. Pero esta convergencia es un, es uniforme en cada disco de A. Vamos a verlo porque son varios detallitos, ¿no? Lo primero que vamos a tomar es un, un punto en A y un radio de tal manera que tenga un disco contenido en A. Justo como dice la hipótesis. Y bueno, aquí, ¿por qué nos gustan los discos? Porque efectivamente los discos... Son simplemente conexos. ¿no? Entonces, lo siguiente que mencionamos es que, bueno, que lo que tenemos es que eh, la sucesión está convergiendo uniformemente en el disco. Pero, si yo limito el dominio, es decir, la bola, acuérdense que la bola son los que distan en menos de R de Z0 y el disco son los que distan. Este, la distancia es menor o igual a R de Z0. Por eso la bola está contenida en el disco. Entonces, lo único que se está diciendo es que. Como la sucesión converge uniformemente en el disco, entonces converge uniformemente en la bola. ¿Vale? Y lo que tenemos es que el límite de, de funciones continuas es, es continua cuando se converge uniformemente. una prueba de 3 epsilon, si no mal recuerdo. <risa> bueno. Esto nada más es para decir que la función f a la que está convergiendo porque converge uniformemente la sucesión es continua. Digo, pues cada una de estas uno de los elementos de la sucesión es holomorfa, ¿no? Y ya vimos que la asociación, la, las funciones son holomorfas son funciones continuas. Bueno. Entonces, aquí vamos a regresar a la cuestión de las integrales. ¿Y qué es lo que tenemos? Que pues el disco es simplemente conexo, la bola es simplemente conexa. Entonces, como las, las fsk son este, holomorfas ahí, pues por el teorema de Cauchy tenemos que eh, las integrales a través de cualquier curva cerrada pues valen cero, ¿no? Y, bueno, el teorema de Cauchy me lo dice para cualquier curva cerrada, ¿no? Pero, pues, si se vale para cualquier curva cerrada, en particular se vale para las curvas cerradas simples, ¿no? ¿Por qué para las curvas cerradas simples? Pues porque quiero usar el teorema de Morera, ¿no? ¿Y qué me dice el teorema de Morera? Si se acuerdan, el teorema de Morera me dice que si yo tengo... Un dominio en el que todas las curvas tengo un abierto, una función continua, donde la integral de esa función continua a través de todas las curvas cerradas simples es cero, entonces la función es holomorfa. Eso me dice el teorema de Morera. Entonces, bueno, por eso uso que sea simplemente conexo, para que me dé que todas las integrales puedan ser cero. Por eso menciono que es continuo, y por eso menciono que como es para todas las curvas, se vale para las curvas cerradas simples, para poder usar morera. Entonces, esto se vale para cada uno de los elementos de la sucesión. Me falta ver que se vale para f. Entonces, vamos a suponer por el momento que la integral conmuta con el límite. Entonces, esto nada más supongámoslo, démoslo por hecho, pero lo vamos a demostrar a continuación. ¿no? Terminando esta proposición. Entonces, la integral de f Sería la integral del límite de las Fk. Vamos a suponer que ese límite lo podemos sacar de la integral, y nos quedaría el límite de cuando k tiene infinito de la integral de Fk a través de gamma. Pero cada una de estas integrales vale 0, como ya mencionamos aquí. Pues esto nada más es el límite de ceros que es 0. Y ahora sí, por el teorema de Morera, concluimos que f es holomorfa. Lo menciono, tenemos pendiente de mostrar que esto se vale, conmutar el límite con la integral, ¿no? Y bueno, vamos a hacer. Vamos a concluir primero el más aún y luego hacemos el pendiente, ¿no? Bueno. Entonces, eh, el más aún, de hecho, así lo anuncian, pero. No sé, como que no me gusta cómo lo enuncian, pero. Bueno, es algo estándar. O sea, realmente lo que se debe decir es que converge uniformemente la asociación de las derivadas a la derivada en cada disco. Y yo más bien pondría dos más a aún, aunque por redacción no suena bien, más aún y más aún. Y bueno. Lo que pasa es que como converge uniformemente en cada disco, pues lo que te da es la convergencia puntual en, para todo elemento del, del dominio. Pero pues yo no lo usaría más que como convergencia puntual, como que la derivada de f es el límite de las derivadas puntualmente. Más que, o sea, más que llamarlo convergencia puntual, aunque sé que es la definición de convergencia puntual, Sería escribirlo, porque es más ilustrativo. Igual debería de cambiar las notas en lugar de decir. Entonces nos tomamos de nuevo un Z en A, de un radio de tal manera que el disco esté contenido en A. Y vamos a considerar un segundo radio, que nos dé un disco que esté entre el primer radio y el segundo radio. Digo, esto se puede porque A es abierto, ¿no? Bueno. Y vamos a parametrizar este, eh, la frontera del primer disco, ¿no? ¿Cómo lo parametrizamos? Con una curva gamma que va de 0 a 2 pi en el disco grande quiero que esté contenido en el disco grande, pero gamma de T va a ser Z0 más R a la E y T. ¿no? Yo creo que aquí no hay mayor problema. Y lo que vamos a aplicar es la fórmula integral de Cauchy. Si se dan cuenta, aquí estoy aplicando la fórmula integral de Cauchy para este, cada elemento de la sucesión. La derivada de F de K de Z, es 1 entre 2 pi, de la integral a través de gamma de F de K de W, entre W, menos Z al cuadrado, con respecto a W. Y bueno, esto es lo mismo, pero sin la K, ¿no? Y ahora, bueno, voy a hacer una serie de detallitos, Entonces, vamos a recordar que una de las hipótesis es que la sucesión original converge uniformemente. Como converge uniformemente, vamos a tener que existir eh, un bueno, natural, de tal manera que para toda n minúscula mayor al natural, este, está al revés. Fn de Z menos Fz, la norma de eso es menor que Epsilon, para cualquier z en el disco. ¿no? Acuérdense que converge uniformemente en cualquier disco, no en el dominio, en cualquier disco. Y bueno, vamos a intentar traducir esto en las derivadas, pero antes de traducirlo directamente, pues tenemos que calcular, porque queremos demostrar la convergencia uniforme en las derivadas. ¿Qué pasa con la diferencia de las derivadas? Es decir, la norma de, F, de F Fn' de Z menos F' de Z. Pues esto, usando la fórmula de Cauchy, pues puedo meter esto en la integral directamente. No hay mayor problema, ¿no? Y pues aquí viene el gran relajo, ¿no? Pues ¿Para qué me tomé dos discos? Y bueno, van a ver para qué tomé dos discos. Si yo considero a alguien en la imagen de gamma, o sea en el disco de radio R, y a alguien en la bola, la distancia va a estar acotada por abajo por el radio menos el radio menor, ¿no? Por otro lado, esto lo quiero para puntualmente calcular cómo acotar esto. ¿Cómo lo acoto? Pues si se dan cuenta, cuando yo calculo la norma de esto, pues la norma del producto es el producto de las normas. Entonces, la norma de 1 entre 2pi pues, es 1 entre 2pi. La norma de la integral es menor o igual a la integral de la norma. Cuando yo meto la, este, la norma dentro de la integral, yo sé que la norma de la parte de arriba, esta parte, por esto está acotada por epsilon. Y la parte de abajo, bueno, y esto, como tengo esta cuestión, cuando saco los inversos, la desigualdad me cambia. Como la desigualdad me cambia, pues lo que me quiere decir es que todo esto, o sea, todo lo que está dentro de la integral, está acotado por épsilon entre R mayúscula menos R minúscula al cuadrado. Ok. Pero eso no basta porque la desigualdad, bueno, la forma de acotar este integrales de curvas, de, estas integrales de línea es lo que acota la función por la longitud de la curva, que en este caso va a ser L. Pero pues, si nos damos cuenta, L es un círculo, entonces pues, la longitud de curva es 2 πr que es el radio. Y así podemos eliminar ciertos términos, ¿no? Entonces, ¿qué términos se nos eliminan? En pocas palabras, en los pi Que el R mayúscula nos queda arriba, ¿no? Bueno, ahora realmente esto ya nos acota las derivadas. Entonces, ¿qué es nosotros lo que, que, lo que quisiéramos? Bueno, realmente quisiéramos hacerlo al revés. Pero, bueno. ¿A qué me refiero? Ya con esto está muy sencillo. La definición de convergencia uniforme es dado epsilon existe un natural que para cualquier natural arriba de eso la distancia entre las funciones es menor que epsilon. Nosotros aquí acotamos las distancias entre las funciones por epsilon por r entre r menos r cuadrado. Bueno, lo que pasa es que el mismo natural que nos da la convergencia uniforme de, la función, de las funciones originales no es necesariamente el que nos sirve. Entonces, aquí nada más hay que elegir este épsilon de forma adecuada. Este épsilon, o sea, empezamos con un épsilon para las derivadas. Vamos a usar la hipótesis de la convergencia uniforme en, la fun en las funciones originales. Pero pues, como ese se vale para cualquier epsilon, el, eh, bueno, el epsilon prima o el epsilon estrella que vamos a considerar sería el epsilon de las derivadas por el inverso multiplicativo de esto para que pues, cuando hagamos el toque final, pues ya, multipliquemos y esto nos quede nada más menor o igual que epsilon. ¿no? Ese es el gran punto. No, no, no, de hecho no es el gran punto, es el mini detalle nada más, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Ok. Sí quedó claro este, que realmente ya con este, con esa cota de la epsilon, pues más bien tengo que hacer el cambio, ¿no? Mañana continuamos, entonces que tengan un buen día, hasta mañana.